Hola, soy HP Carlos de ALSLE. Bienvenido de nuevo a nuestro curso máximo de web server y, SP y montones de cosas chivas con Internet. En este caso vamos a hacer algo muy especial, poner una IP estática en nuestro circuito. Tal vez en un este circuito como esto, y que es tener una página web, y te cae mal que se cambia la IP cada vez. Probaste también MNS y si no sabes, link de descripción, pero no te sirve. Tú quieres empezar que sea formal, le vas a poner un nombre especial, vas a hacer cosas chivas, pero necesitas que él tenga una IP. ¿Para qué vamos a poner una IP estática? ¿Para qué sirve eso? Muy simple, es un nombre específico o un, un lugar específico dentro de tu red donde siempre va a conectarse ese ESP. Eso te va a servir para proyectos más reales y hacer cosas más geniales. Te recomiendo que veas el video porque te va a ayudar un montón. Soy Chepe Carlos, donde vamos dando un montón de videos geniales de SP. Esta es una serie por lo cual te recomiendo que veas las anteriores para que puedas entender qué estamos haciendo. Va a estar el link en la descripción y también ahí arriba anotaciones. Por ahí. Lo que vamos a ver hoy específicamente es cómo activar la IP estática. Que va a ser un poquito diferente a lo que estamos viendo anteriormente. Lo que hemos hecho específicamente hoy es componer la IP estática. Para que sea más fácil, a atacarlo. Esto servirá tanto para SP8276 como para SP32. Porque no importa cuál tenga, vamos a hacer que funcione para ambos. Vamos a explicar un poquito de redes. Yo sé, tampoco me gustan mucho las redes, me gusta más programar, pero es necesario aprender un poco de cosas. Lo primero que vamos a hacer es averiguar cuáles son las IP que están disponibles. Y si van a hacer esto, por favor configuren su router para que la IP que van a asignar no se la asigne a nadie por. Por... por... joder... Por efecto nos da una dirección con DHCP DHCP significa que te da una dirección temporal mientras está te ha conectado A solo que te vayas de esa red, te la vuelve a usar con alguien más No podemos usar eso con Arduino, porque cae mal tener que que el, el SP se cambie de IP Vamos a hacerlo nosotros una IP estática Vamos a decir no queremos tu IP, yo quiero usar esta Vamos a pedir la router una IP estática, por lo cual tenemos que saber quién es el router Tenemos que averiguar quién es él y quiénes somos nosotros y cuál es las disponible. La IP cambia depende de la red, por lo cual no les puedo dar un número exacto, pero sí les puedo enseñar cómo obtenerla. En Linux y en Windows se lo voy a mostrar ahorita porque lo pueden hacer. La cagué Juan, dije Windows. Una semana después. Para Windows lo que vamos a hacer es, aquí abajo en el menú, le damos CMD y nos ver la terminal o la consola, la vemos ahí. Y en esta consola lo que vamos a hacer es escribir el comando siguiente le damos ipconfig y nos va a dar la misma información que nos va en Linux. Aquí podemos ver que tenemos también la dirección ip que tiene este Windows. podemos ver también la red donde se encuentra y la de determinado enlace. Tenemos toda la información acá y la misma información que también veremos en Linux a continuación. Para obtener la ip en Linux, lo que vamos a poner es poner if, no, vamos a poner ifconfig. Le damos enter y nos va la información. Aquí tengo yo dos actabas de red en las cuales yo estoy usando a internet. Una es la interna y otra es la de Wi-Fi. El adaptador de red se puede llamar diferente, tiene más adaptador de red, puede ser diferentes IPs. Pues cada IP es una diferente para cada adaptador. Aquí pueden ver que dice intranet red, ahí está. Y yo tengo este número, que es la 192.168.50.169. Esa es la IP que mi máquina esta tiene. Le voy a mostrar mi otra máquina. La IP de acá, de esta máquina, es la... 192.138.50.13 Si ven, muchos los números se parecen Lo último número que cambia es el último también con la máquina de Windows Por lo cual podemos saber que esa es la red en la cual nos encontramos El router por defecto siempre está en el IP número 1 Si no, sería 192.138.50.1 Y esa hay que recordarse, anotarla para un lado para usarla Vamos a asignar una IP al azar, en este caso yo voy a coger una que yo quiero utilizar y le tendré configurada configurar en el router que no la use. Lo que podemos hacer también, si sabemos que nadie la va a usar, podemos hacer una de las últimas IP que están disponibles. Y también sería bueno tener la máscara. Aquí en la par dice también cuál máscara estamos usando. Dice ahí más. Y dice aquí la 255-255-0. Si no, esa podemos usar también para poder trabajar. Lo malo de usar en, en un IP estático, tenemos que confirmar que eso sirve para esa red. Por lo cual no podemos usar el MultiWiFi que a mí me gusta específicamente Porque vamos a tener que hacerlo Wi-Fi normal Y después utilizarlo para poner esa IP estática que sea la única Por lo cual voy a tener que desactualizar el código que hemos trabajado Para hacerlo de Wi-Fi simple Que personalmente no me gusta mucho, pero ni modo Siempre voy a guardar mi contraseña en otro archivo Como le mostramos en vídeos anteriores, para que sea más ordenado Y aquí transforma cómo se conecta Lo voy a poner en la descripción y de la manera más normal Ahora que estamos conectados con la red normal por defecto O por estas líneas normal Nomás por defecto lo que vamos a hacer es decirle al, al SP cuál IP queremos obtener y que nos asigne. Recuerden, si, eh, para que sea mejor esto, configuren en su router en su aparato de internet que ese IP solo se la den al SP, ¿verdad? Porque si no se la pueden dar a alguien más y si tener un problema ahí interno. Como dijimos, yo tengo la 169 y voy a coger una al azar para ponerse al SP. En mi caso le puse la SDP, la 69, nice, para que tenga él, ¿verdad? El Gateway es la el, el IP del, ser, del router o el servidor que tenemos Vamos a saber que él es la número 1, por lo que voy a poner 1. Las IP se separan por comas, porque aquí pueden ver que la IP del SP le he llamado IP local, y es la 69. El Gateway es el router o la red donde estamos, y la subnet es la máscara que estamos usando. Incluso puse más la máscara. Ya me di cuenta, la 255 aquí. Así. Este es 255, aquí va 255. Ahí está, está el vuestro. Ahora con esa información, en el setup vamos a inicializar la información antes de empezar a buscar la internet. Le vamos a decir wifi.config o configurar el wifi con la IP que decimos, con la red que queremos y con la subnet que tenemos. Si llega a fallar algo, vamos a poner un mensaje para saber que falló. Sería bueno también poner un LED externo para saber si se ha fallado. Podemos ir a verificarlo, ¿verdad? Y sería bueno también depurar información porque poner un poquito más de mensajes de depuración que nos diga cuál IP tiene, cuál máscara tiene y cuál máscara tiene el IP y otra cosa de información extra por ahí. Y eso es todo. Probemos el código ahorita con el SP82 y con el 32 como ven acá. Voy a probar primero con el SP32 y después vamos a hacer la prueba con el sp 36 De antemano, gracias a Ramos por la donación de un café. Los que quieren donarnos un café digital, hay un link en la descripción, pues nos pueden mandar por PayPal o otro sistema de pago. Así nos permiten hacer más videos como este y hacer más cosas. De antemano, gracias a los compañeros que están donando y nos están apoyando. Estemos haciendo más videos así de específicos y avanzados. Para... Ya subió el código, vamos a abrir la comunicación serial para ver la información. Y recuerden que sabemos la IP, es la 69. Solo voy a confirmar que en la comunicación social me diga que es la 69. Ahí está la información. Esperemos, se conectó. Y la IP, en efecto, es la 69. Como soy adivino, ¿verdad? Nosotros ya configuramos esa IP para que la utilicen. Voy a copiar ahorita la IP. Y como yo sé que siempre es 69, incluso la puedo poner en mis marcadores. Y automáticamente, siempre que yo entro a mi navegador, sé que entré a configurar la SP. Ahorita puedo configurarlo y tocar el botón para cambiar el estado del LED. ¿verdad? Y si vemos el LED... También puedo cambiar ahí a par y encendido. Es lo genial de usar una IP estática que siempre es el mismo valor y ustedes lo pueden trabajar. Aquí pueden ver la página web también que está. Hagamos la misma prueba y subamos este código al SP32 para que estemos seguros que todo está bien. No, error. SP8286. Ya subió el código, puedo abrir la comunicación serial y ¿qué IP va a tener? 369. Recuerden, si tuvieran los dos SP conectados al mismo tiempo, hubiera problemas porque tenemos la misma IP. Sería bueno que configurara diferente IP para cada uno. ¿verdad? Voy a entrar en la página web, que la IP como es la misma le puedo entrar aquí perfectamente. Y ahí está, funciona. Puedo apagar, encender y si vamos a liar el circuito, también apago y enciendo. Si este video le gustó, olviden, recuerden darle a me gusta, compártelo con sus amigos, porque vamos a sacar más cosas geniales y e interesantes de robótica, Arduino y otras cosas geniales. En el siguiente video, haremos lo que todos han esperado, hacer esto sexy. Porque sí, esta página se ve horrible. Y le vamos a poner CSS, un poquito mejores cosas, y vamos a controlar un montón de LED. Ven el siguiente video, que es próxima, posi posiblemente si mi editor no se... No, no, no, si mi editor no se queja conmigo y me demanda, va a estar la próxima semana. What? Bro, ¿qué estás hablando, man? Soy Chepe Carlos de ANSLB. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Manden un café! ¡Adiós! Suscríbanse a este botón.